Amigos estilócratas Y visitantes Y amigos del canal Hay una serie que se llama Bojack Horseman Que es interesante lo que, vamos a, lo que hemos pensado Acerca de ella porque Muchas de las cosas que ocurren En la serie Se parecen mucho a la vida real Y nos pueden servir para tomar O modificar decisiones En nuestras propias vidas Vamos a ver en qué consisten nuestras conclusiones Y a ver qué les parecen a ustedes Yo soy Ricardo Domínguez Y desde luego les doy la bienvenida A este su canal de Estilocracia Tal vez muchos de nuestros seguidores Aman a este personaje Pues es un ejemplo claro del hombre moderno Y sí, aunque es una serie animada para adultos Suele ser bastante cruda Hoy hablaremos sobre la personalidad de este personaje que no escapa por mucho de la realidad Para ponernos en contexto, Bojack F. Horseman, Horseman es el personaje protagonista de Bojack Horseman. La serie gira principalmente en torno a la vida de Bojack después de su participación en la exitosa sitcom de los 90, Retosando. Lamentablemente ese éxito ha quedado atrás y aunque ha tenido papeles importantes en cine y en series, jack se encuentra completamente arruinado y ha pasado sus últimos años tratando de encontrar su camino en medio del caos que han forjado su autodesprecio, sus relaciones fallidas y su afición al whisky. jack Horseman nace el 2 de febrero de 1964 y crece en una familia disfuncional. Su madre, Beatrice Horstman era la heredera de la fortuna de Sugarman Sugar Cube Company, que era una fábrica de golosinas. Mientras que su padre, Butterscotch Horstman, fue un escritor de novelas fracasado que se convirtió en un caballo de clase trabajadora. Su padre era alcohólico y a menudo abusaba verbalmente de, de Jack cuando era pequeño. Su madre, Beatrice, culpaba a Jack por todo lo que le había ido mal desde que él nació. Es un cascarrabias, descrito por su exnovia como un masoquista autocompadeciente. Bojack Horseman es cínico, narcisista, propenso a la depresión y a la autodestrucción, y además se odia a sí mismo. Bojack a menudo está de mal humor y es muy irritable. Tiene poca paciencia con la gente que le rodea, por ejemplo Mr. Potter o Todd. Aunque quienes son bastante atentos con Bojack él constantemente les insulta y les mira por encima del hombro. A pesar de los problemas y la inseguridad que padece, Bojack realmente se preocupa por los demás. No importan sus amigos, puede incluso ser profundo, realmente no quiere herir a nadie y ha demostrado ser más buena persona de lo que aparenta. Mientras el proyecto de Retosando avanzaba, la depresión de Bojack se fue incrementando lentamente. Empieza a beber y a fumar, igual que sus padres, para aliviar con la presión y la soledad de convertirse en un famoso de Hollywood. Bo Jack continuó actuando en la serie durante nueve temporadas más hasta que se canceló. En el final de la serie se muestra la muerte del personaje de Bo Jack y un doctor que les dice a sus niños adoptados que murió al rompérsele el corazón porque no le valoraban lo suficiente. Bastante fuerte, ¿no les parece? No solo sus emociones son mucho más intensas que las de las personas promedio. El nivel de emoción a menudo es desproporcionado con respecto al evento. Estas emociones son tan abrumadoras que pueden hacer que el individuo tenga miedo e impotencia o causar un comportamiento errático y disfuncional. Hace esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario. Este tipo de comportamiento es evidente en la primera temporada cuando Bojack hace que Todd se vuelva adicto a los videojuegos, por lo que debe seguir dependiendo de Bojack. La parte triste es que, con, es que tiene una autoestima tan baja que cree que la única forma en que las personas se quedarán con él es a través de esfuerzos concertados de control y manipulación. Hay un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas. Desde el principio la relación de Jack con la princesa Caroline ilustra su incapacidad para abrirse o comprometerse emocionalmente. Ella describe a Jack como un masoquista autocompasivo. Él sabe en su corazón que él y la princesa Caroline siempre han sido una relación de conveniencia y ambos se unieron principalmente por miedo a estar solos y una baja autoestima. Jack no está seguro de sus propias habilidades, rasgos de personalidad y brújula moral. En el primer episodio del programa, cuando descubre que la princesa Carolyn tiene otros clientes, él le pregunta ¿Qué otros clientes? ¿Son más talentosos que yo? Su autoestima oscila entre inflada e inexistente. Debido a que Bojack no sabe cómo validarse, busca la validación externa de los demás para reafirmar su identidad. Estilo aunque este sea un personaje de ficción, muchas de estas características las vemos en la vida real. Esta serie tiene un trasfondo aún mayor. Bojack Horseman es uno de ellos, pero te aconsejamos no seas como Bojack Horseman. Sobre todo, disfruta la serie. También funcionan como crítica a nuestra sociedad actual. Amigos, muchas gracias por ver este video. Y si quieren agregar algo, déjenlo en la caja de comentarios. Y nos vemos en la próxima. Si lo creas, muchas gracias.